Este, eh, durante la actividad. Eh, nada más entonces digamos que eh, salgamos de, este, de esta fase de las tres preguntas, la reacción, y vendrán las preguntas de parte de su la primera pregunta entonces, eh, Katia, es que eh, supongo que muchos de nosotros tenemos duda. Bueno, ¿quién es Marx del siglo XXI y qué significado tiene en la actualidad? En ese sentido, este, creemos importante que nosotros, digamos, desenvolvemos un poco, y algunos, a mí, a mí amaron, me dieron, ya me llamaron, me dijeron ya, estamos como des, este, desenvolvando libros. No sé si les dio tiempo a leer lo suficiente, pero lo cierto es de que entonces con esa pregunta quisiéramos arrancar la conversación y entonces, este, no tenemos micrófono, pero la palabra es tuya, por favor. Bueno, primero bueno, se escucha, se escucha bien, si no, Pues primero quisiera la verdad agradecerles a todos ustedes por esta hermosa invitación. La verdad me siento muy honrada muy contenta de poder conseguir pues, estas hipótesis de trabajo que justamente eh, se deben al pueblo, se deben a la gente, se deben a los procesos que estamos viviendo actualmente. Entonces, el hecho de que pueda haber eh, oídos que escuchen, pues es algo sumamente alentador nos, nos inspira para seguir adelante trabajando, profundizando los temas. Bueno, este tema de Marx y Marx del siglo XXI realmente es, eh, yo creo que va a ser central, central para los procesos que estamos viviendo porque quedó trunco un proceso de recepción de la obra de Marx. Eh, sabemos que durante el siglo XX se hizo una lectura, una lectura profunda, una lectura que movió generaciones, que produjo muchas transformaciones en el mundo, no solamente en nuestro continente, que removió juventudes, que removió conciencias. ¿Por qué? Porque después de Marx nunca más el capitalismo pudo tener una cara que mostrar como una cara humana, una cara ética. Después de Marx, nos quedó a todos claro que este sistema es un sistema de muerte. Es un sistema que se basa en el robo, que se basa en la exfoliación del ser humano y también de la naturaleza. Entonces, hay pocos autores en la historia de la humanidad que hayan impactado de una manera tan profunda. Y algo más hay que decir, porque no solamente que la obra de Marx eh, trastocó este sistema y lo hizo, digamos, decaer en toda su autoridad moral, sino que también inició un proceso de pensamiento distinto, de pensamiento crítico. Y ese es básicamente el tema que ahora, en el siglo XXI, vamos a seguir desarrollando. Porque bueno, nos queda ahora sí a todos claro que el capitalismo no se sostiene más en cuanto a, eh, a que es impresentable a la gente. Pero todavía no hemos tomado conciencia cómo producir pensamiento tan crítico como el del moro, que le decimos con mucho cariño a Carlos Marx. Entonces... Esa es una de las cosas que a, a mí en particular me, ha, me han este, preocupado muchísimo y a todo un grupo de compañeros y compañeras con las que estamos trabajando este tema. El método de Marx. Ese es algo que tenemos que aprender porque hay que transformar en muchos sentidos. Es decir, desde el punto de vista de lo económico nos ha quedado clara la crítica pero no nos ha quedado clara la crítica en otros ámbitos, en otros ámbitos de la realidad y que hoy, como vamos a ver, son mucho más profundos y que si logramos captar la esencia nos vamos a dar cuenta que el problema ni siquiera es el capitalismo como tal, sino que el problema es, eh, está en la raíz y en la raíz de lo que somos, en la raíz del ser humano, en la raíz de cómo nos comprendemos cómo construimos relaciones interpersonales, cómo construimos instituciones. Es decir, el enemigo ya no es el dueño del capital. Y esto es algo que quisiera que tuviéramos muy claro. El enemigo nos atraviesa y ese es el principal problema de este tiempo. No es nada más, digamos, combatir al que está enfrente, ¿no? Al malo ahí de Malolatia, que es claramente identificable. Sino más bien, empezar a descubrir una lógica interna en la que todos estamos ahí metidos. Y de alguna manera, todos somos responsables y también ayudamos a la reproducción de este sistema. Entonces, he ahí como, como uno de los temas que yo quisiera que, eh, que tratáramos, y bueno, Marx del siglo XXI, algo también que es importante, uno vuelve a los clásicos, uno vuelve a estos autores que han logrado decir algo, algo de su tiempo, algo que nos sigue trastocando, y esa lectura que hacemos de los clásicos, tenemos que hacerla igualmente con los pies bien puestos en la tierra. Es decir, bien puestos en el momento histórico en el que estamos viviendo. Entonces, cuando decimos que es importante tener un Marx del siglo XXI, es porque los problemas que estamos viviendo hoy en día son otros. Somos otros las instituciones, y hoy más que nunca, digamos, es, es, es más vibrante todavía después de la pandemia que algo ha pasado en la realidad de este mundo y que no vamos a volver atrás y no podemos volver a pensar del mismo modo. Entonces, la idea es convocar, convocar un autor que ha dicho algo muy importante y que todavía sigue resonando su crítica, ¿Por qué? Porque no ha sido suficientemente aprendida. Y aquí es donde vamos a empezar poco a poco a entrar al tema. Eh, Marx es un autor muy versátil. Y muy versátil porque se comprometió de manera muy profunda con su tiempo histórico. Y por eso es lo menos dogmático que uno pudiera imaginar. Y entonces, cuando volteamos a ver al marxismo del siglo XX, rebota bastante el hecho de que se haya construido toda una ortodoxia en torno a esta figura. Eh, hay un filósofo boliviano, Juan José Bautista, que eh, el año pasado pasó a otro plano, se convirtió en ancestro, y él decía algo que me parece muy importante. No se trata de creer en Marx, porque de alguna manera uno lo convierte en un ídolo, en un fetiche. Sino que se trata de descubrir qué era lo que Marx creía. Entonces no es adorar a la persona, sino más bien ver qué es lo que le movía a Marx a pensar lo que estaba pensando. Entonces, no queremos volver otra vez ¿no? a construir un ídolo, sino que nos interesa volver a Marx ¿eh? para poder aprender a pensar con esta metodología que él tenía de comprender su momento histórico, comprender desde estas preguntas profundas que él se hacía, preguntas además tan sencillas como, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué el trabajador se acaba el lomo todo el día y sigue en un proceso de pauperización? ¿Por qué el rico se hace más rico? O sea, son preguntas básicas, son preguntas muy sencillas que podemos entre todos como hacernos más. La cuestión es cómo vamos a responder a ello. Y el modo como él fue respondiendo a esa pregunta significó hacer una reconstrucción completa de cómo funcionaba todo el sistema, el sistema económico. Pero él va a hacer un, un este, lo va a decir de una manera muy precisa. Va a decir el objetivo de esta obra, en este caso del Capital, es obra. Su obra principal es eh, comprender cuál es la ley interna, la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. Esta pregunta tiene, digo, este objetivo tiene un trasfondo bastante profundo, pero hay que tener ojos para verlo. Y esto es un poco lo que, lo que quisiera compartirles el día de hoy. Que el marxismo del siglo XX hizo una lectura de Marx, que sirvió para pensar los problemas que en ese momento, digamos, aparecían como más importantes. Pero hoy la realidad que tenemos que encarar es mucho más crítica, es mucho más desoladora que la de Silva anterior Y por eso también las preguntas y las respuestas tienen que ir a un nivel mucho más profundo. Ramón Grossfogel, que es un, un pensador de colonial, creo que lo ha resumido de una manera muy... Muy precisa, dice, antes la contradicción, digamos, palmaria, ¿no? Que aparecía a todas luces, era la contradicción entre el capital y el trabajo. ¿no? O sea, tenías un gran capital y tenías una masa de trabajadores que estaban en un proceso de pauperización. Y ahí estaba la contradicción, ¿no? Claro. Pero hoy en día estamos viviendo una contradicción más radical que es el capital o la vida? Ya no es simplemente una, una masa de trabajadores que están en un proceso de pauperización. Estamos viviendo un momento en el cual el sistema está llevando a todo el mundo a un proceso de muerte. Entonces, eso nos convoca a hacer, por supuesto, indagaciones... entrar de manera más profunda también en los argumentos entonces cuando él hace cuando Marx hace esta reconstrucción ¿no? Del, de cómo funciona todo el sistema capitalista se da cuenta que adentro, adentro de este sistema hay una cierta lógica una lógica ¿qué quiero decir cuando digo una lógica? hay un modo de, eh, vamos a decirlo así, un modo de relacionarse, produce, el sistema produce un modo de relacionarse entre las personas. Este modo de relacionarse entre las personas va a ser como el, digamos, el tuétano, ¿no? lo que constituye por dentro toda la realidad humana. Entonces, voy a poner un ejemplo para que se pueda como precisar mejor. En el capitalismo, y no solamente en el capitalismo, y hacia, hacia acá es hacia dónde vamos a ir. En el capitalismo tenemos propietarios que intercambian. ¿no? Unos dicen que son propietarios de dinero y otros que son propietarios de trabajo. Claro, que el propietario del trabajo en realidad no tiene más nada que intercambiar, ¿no? O sea, es desnudez absoluta y en realidad es lo último que le queda, o sea, vender su tiempo de vida para poder intercambiarlo por lo necesario para reproducir esa vida en la sobrevivencia. Pero dicho de manera abstracta, parece que los dos son propietarios, ¿no? Uno propietario de dinero, el otro propietario del trabajo e intercambio. Pero en ese proceso de intercambio hay un proceso de, de cosificación, o sea, no hay un, un encuentro humano, no hay un cara a cara, no hay un, un interés de uno por el otro. Hay una búsqueda en donde cada uno está buscando su propio interés. Por un lado uno quiere aumentar su ganancia y el otro pues quiere reproducir su vida. No es lo mismo, claramente. Pero cada uno tiene un interés particular. Este modo de relacionarse es propio de la sociedad actual. Es propio de la sociedad moderna. Entonces el capitalismo, para poder existir, necesita un entramado social particular. O sea, el capitalismo no se puede dar en cualquier situación y en cualquier momento histórico Necesita condiciones Necesita que se hayan terminado Las relaciones cara a cara Las relaciones solidarias Las relaciones humanas Estamos en un sistema De sálvese quien pueda Y aquí cada quien pues está buscando Su propio interés Entonces La sociedad moderna actual Está basada en eso está basada en que cada uno se ve a sí mismo como individuo y podemos ponernos de acuerdo incluso hacer un movimiento social incluso tener reivindicaciones y, ¿no? pero todos individuos ¿por qué? porque además en el momento que logro mi reivindicación pues listo, yo terminé mi trabajo ¿no? Esta sociedad moderna es el entramado que Marx descubrió. Y es justo el entramado que el marxismo del siglo XX. Vamos a empezar como empe a ver ciertas novedades. Pero ciertas novedades que nos vienen porque no, no va más este sistema. Y porque además la sociedad moderna se ha vuelto... Eh, el modo de relacionarse casi que en todos los rincones del mundo, o sea, se ha expandido esta, este, este modo de, de crear relaciones intersubjetivas entre sujetos. Entonces, el capitalismo avanza junto a esta sociedad moral, lo necesita, ¿sí? Son uno con otro se presupone mutuamente. Cuando nosotros analizamos este más nuevo y estamos además en un momento en el que por todos lados tratamos de idear, tratamos de imaginar mundos posibles, otras economías. Se ensaya que el socialismo del siglo XXI, que el socialismo comunitario, no, o sea... Hay así como varios, eh, varias propuestas en el aire. Pero la cosa es tratar de ver qué se puede construir más allá del capitalismo. Entonces, en ese como querer estirar la mano ¿no? y estirar la imaginación, y estirar también la factibilidad, cómo podríamos pasar hacia otro lugar, nos vamos dando cuenta que si seguimos el trabajo que ha hecho Marx, no es una cuestión simplemente como de, vamos a proponer otra economía, ¿viste? ¿Por qué? Porque el capitalismo no es un sistema económico. El capitalismo viene junto con todo un proyecto civilizatorio. Viene junto con un modo de constituir la sociedad. Entonces, si queremos cambiar solamente las formas de la economía y seguimos siendo los mismos, es decir, seguimos entre nosotros siendo individuos, modernos, autorreferentes, individualistas, pues nos va a volver a aparecer en la siguiente esquina el mismo problema. Entonces, ¿cómo podemos avanzar la construcción de algo nuevo. Tenemos que ser nuevos. Y este es el punto, o sea, tenemos que producir una subjetividad otra. No podemos simplemente seguir eh, alimentando las mismas comprensiones de la modernidad. No podemos seguir reproduciendo las relaciones sociales. Y bueno, aquí... Me gustaría como recordar que, al menos que yo conozca, el primero que puso el tema sobre la mesa fue Enrique Dussel Cuando dijo, él estaba estudiando eh, Marx genealógicamente, así como el libro desde los Grundrisse, ¿no? Y desde ahí fue viendo todos los manuscritos y cómo Marx fue produciendo las categorías y al final eh, su obra el capital. Entonces él se dio cuenta que muchas veces cuando Marx hablaba de lo social, lo hablaba en un sentido negativo. No simplemente como, ah, las relaciones entre personas, no. Lo social quiere decir la relación cosificada. Y esto, o sea, esto es un golpe, y es un golpe para todo el marxismo del siglo XX. Que nunca lo vio y que siguió pensando las ciencias sociales, ¿no? la sociología, sin haberse dado cuenta que ya esa clave de comprensión era una clave errónea, era una clave cosificada, era una clave que nos iba a llevar al mismo sistema, a la reproducción del mismo sistema. Entonces, cuando Marx habla de lo social... Habla de la relación cosificada O sea, no es que yo veo al otro como otro, como ser humano con el cual me puedo relacionar y al cual a lo mejor me puedo poner al servicio, sino más bien que lo veo como una mediación para mí. ¿Qué le puedo sacar al otro? ¿No? Incluso eso puede aparecer dentro de un movimiento social. Es decir, yo me agrupo con los que son afines a mí, ¿Por qué? Porque al final, pues, es bueno para mí, para mí, la reivindicación que yo estoy buscando. Y al final, lo que tenemos detrás, híjole, dentro de los movimientos sociales, también, de pronto, son relaciones sociales, cosificadas. Esto, esto es muy fuerte. Porque entonces, nos vamos dando cuenta que la crítica tiene que ser más profunda y que tenemos que avanzar a producir, ya no movimientos sociales... Movimientos comunitarios. Y ahí hay otra. Entonces, lo social se contrapone a lo comunitario. ¿sí? Son dos modos de comprender la relación humana. Y en Marx, hay una... Hay una digamos, él lo dice... Pero también, de pronto, se deja llevar por, esta, pues por este uso normal que le damos al término social, porque está muy interiorizado dentro de nuestro lenguaje. Y de pronto usa social así nada más, ¿no? Como van ah, las relaciones entre personas, ¿eh? Pero otras veces sí es muy empático y dice, es decir, relaciones dosificadas, ¿no? A veces lo apunta, a veces no, es ambiguo Pero lo cierto es que él señala aquí un problema... Y que justamente cuando él da el objetivo, cuál es el objetivo de la obra, él dice, quiero descubrir no la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. Y sí, el capitalismo es el sistema propio de la sociedad moderna. Si queremos producir otro tipo de sistema económico, también tenemos que producir otro modo de reproducir las relaciones entre personas. ¿Sí se entiende esto? O sea, va, va junto. Entonces, de ahí es que cuando, cuando yo hablo de modo de producción, he preferido más bien hablar de modo de producción y reproducción de la vida. Y creo que así ah, lo vemos de manera muy, mucho más clara. Porque cuando producimos algo, productos ¿no? que después se van a vender en el mercado... No solamente producimos productos, sino que ¿cómo producimos esos productos? Los producimos a través de relaciones. Sí. O sea, en el trabajo establecemos relaciones. La pregunta es, ¿cuáles son esas relaciones que están detrás del modo de producción? Y en el modo de producción capitalista, son relaciones clasificadas. ¿Sí? Y voy a decir algo, como para parar los pelos, espero que me dé tiempo de, de, de dar la idea eh, así, al menos de manera general. Pero en el socialismo pasa lo mismo. Y fíjense, socialismo. Socialismo, social, sociedad moderna. Quizá ese horizonte no sea realmente al que queremos llegar. Y hay algo que Hinkelamer, otro autor para mí muy importante, y les hice llegar creo una lectura sobre él, que es así decíamos con Juan José Bautista, el Marx de este tiempo, más desconocido todavía que Marx. Eh, él decía, el socialismo y el capitalismo son dos proyectos de dominación. Uno, domina al ser humano y a la naturaleza, es el capitalismo, y el socialismo domina la naturaleza. O sea, tiene una comprensión cientificista y por tanto cosificante de la naturaleza. Y eso, vamos a ver que es un problema. Entonces decimos, Marx del siglo XXI es muy necesario es decir, nos dejó claves interpretativas que lo que tenemos que hacer es como seguir esa huella porque nos vamos a encontrar con muchas novedades y que además eh, los pueblos están dando cuenta de eso. es decir, no es que lo vamos a producir desde la cabeza de Marx no, Marx es Marx es un cuate, Marx es un amigo que nos va a ayudar en ese camino. Pero finalmente son este tipo de movimientos ¿no? que están haciendo el trabajo, el trabajo de producción, el trabajo de, de ponerse de acuerdo, el trabajo de, de ver cómo, cómo establecemos relaciones solidarias. Desde ahí es de donde vamos a empezar a producir realmente las alternativas. Pero este tipo de autores son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos advierten sobre cómo no ser ingenuos, cómo profundizar nuestros procesos, cómo argumentar nuestros procesos. Porque la batalla también es una batalla de ideas, es una batalla de narrativas. Y tenemos que ser capaces justamente de defender lo que estamos produciendo y de defenderlo porque además tenemos una razón. Y esa razón es la razón de la vida y la razón de los pueblos que, que tienen claro que este sistema no se sostiene Y entonces es realmente pues un, un trabajo de servicio el que tenemos que hacer de producir todo este pensamiento, todo este andamiaje para que entonces las, los procesos se, se profundicen, se radicalicen y, y, y sepamos como todos que vamos caminando juntos realmente a la construcción de, de una alternativa que no es ingenua y que, eh, y que tiene también una teoría de la sociedad. Sí. Sí. muy bien bueno este, creo que sí alguno nos paró nos puso los pelos de punta obviamente. y este un poco escuchándote también este, se nos viene la memoria eh, lo que ha sido el sujeto histórico y, y en ese sentido eh, como muy bien apuntabas, ya nosotros, pues eh, los que hemos sido formados en, inclusive en el siglo pasado, ¿verdad? pues este también eh, tenemos una forma de concebir el maricilio. Eh, cuando yo hice el anuncio de la actividad en un WhatsApp, alguien me reputó y, y dijo es que eso no es, nosotros no deberíamos de estar discutiendo ese tipo de temas. Les decía, nosotros deberíamos de estar buscando eh, algo nuestro. ¿verdad? Pero es obvio, y entonces se hizo alusión al tema de, del marxismo de, la, de los 80, ¿verdad? En el caso de Guatemala, Y entonces, bueno. Eh, yo lo único que hice fue le, le dije, no sé a qué marxismo te referís. Eso fue todo. Pero tuvieron otras reacciones en el grupo. Pero lo interesante de esto es que entonces nosotros, eh, digamos, cómo hemos concebido el marxismo, eh, para algunos sí, digamos, hemos interpretado que es un método de análisis de la realidad este, concreta y también que es abstracta. Pero, a, a, digamos, una de las preguntas que nosotros tenemos, eh, digamos, es ¿Ese nuevo Marx y su relación con el sujeto histórico? ¿Cómo se ha dado, pero también, cómo ahora con los sujetos políticos emergentes? Consideramos de que hay sujetos eh, políticos emergentes. Entonces, eh, quizás pudieras eh, darnos algunos ejemplos relacionados con el marx el mar del siglo XXI, el sujeto histórico y, el, los, y los sujetos políticos emergentes. Muy bien, pues yo creo que justamente ese tema del sujeto pues es, es el meollo del asunto. Eh, porque se trata precisamente como de construir otro, otro andamiaje subjetivo. Otro, otro modo de concebir al ser humano. Y, y esto, bueno, precisamente quisiera como retratarlo para que, para que quede más claro el por, qué, el por qué tenemos que atravesar este tema. Y es algo que de alguna manera lo vivimos en nuestros, en nuestros lugares, en nuestros a veces El obrero Aunque se, se visualiza ¿no? aunque Se autocomprende Como obrero Sueña Como burles Y esto es algo que Marx se dio cuenta ¿Qué significa entonces tener una subjetividad de obrero? Este es un tema para, para pensarlo realmente, porque, porque apenas y el obrero tiene ciertas condiciones, reproduce muchas de las actitudes de los Y de alguna manera nuestros, también nuestros gobiernos progresistas están atrapados en ese tema. Para no ir muy lejos, lo que pasó con Lula, después de que sacó de la pobreza a millones de personas, con todos sus, sus planes, sus, sus, este, sus apoyos. ¿Y qué pasó? La siguiente generación votó a la derecha. La nueva burguesía votó a la derecha. ¿Por qué? Porque votó como Lula. ya no votó como trabajador. Entonces, el tema de la subjetividad hay que pensar, hay que trabajarlo y sobre todo hay que ponerlo como un problema de formación política. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado en nuestros movimientos, en nuestros partidos, en nuestros procesos con gente que está trabajando ahí, ¿no? O sea, bien, estamos avanzando en la lucha. Apenas tiene un poquito de poder y se voltea, ¿no? O sea, le sale como el ego así dominador. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? La pregunta es, ¿se volvió o ya era? Ya era. Ya era, pero tenía un poder chiquitito y entonces la capacidad de dominación que tenía pues era chiquitita y pues humildemente mejor pues voy ahí igualándome con los demás hasta que le sale como el chamuco una vez que puede ejercer esa dominación entonces tenemos que trabajar ese tema de la subjetividad <risa> tenemos que aprender a soñar de otra manera y aquí por eso como que volver al tema de la modernidad y decir el capitalismo no va solo no es un sistema económico es, es fundamental es un proyecto civilizatorio y nos hace soñar de una manera como yo muchas veces así pregunto en espacios como este a ver así cuando tú piensas en tus hijos qué te gustaría que ¿No? fueran y la mayor parte de la gente te dice pues yo quisiera que fueran exitosos entonces, bueno, ¿qué significa que sean exitosos? Bueno, pues que tengan lo suficiente para vivir. Ya piensan ahí, ¿no? Pero, o sea, el ideal que tenemos de ser humano nos lo ha robado la burguesía. Nos lo ha robado la modernidad. Entonces estamos atrapados. Y el problema entonces no son los dominadores de arriba que vienen y nos imponen o que vienen y nos ponen o venden el país. O... No, el problema es que todos estamos reproduciendo este sistema. Porque volvemos a la idea, no es un modo de producción, es un modo de reproducción de vida. Entonces se nos está reproduciendo como sujetos con una subjetividad moderna y burguesa. Y para eso no necesitas tener mucho dinero en el bolsillo. Con un peso basta. La cosa es que pues, si tienes más, pues la vas a ejercer de una manera mucho más plena. Y si no lo tienes, pues la vas a sufrir y te vas a complejar. ¿no? Y te vas a sentir menos justamente. ¿Por qué? Porque no has logrado llegar a ese ideal de vida. Entonces ahí tenemos, ¿no? O sea, un pueblo abocado. ¿Por qué? Porque no cumple con los estándares, porque no tiene la belleza que dicen los espectaculares que hay que tener. Es decir, ¿por qué? Porque no tenemos la vida que se supone que sería la, la, la vida ideal. Entonces, en el ámbito ideal, la modernidad nos ha ganado. O sea, hasta ahorita. Ha logrado imponer sus ideales en todo. En cómo vivir, en cómo comer, en cómo curarse. Y esta pandemia ha servido justamente para imponer de manera más fuerte. Y ahora tenemos gente de izquierda y gente de derecha que te dice, pero ¿por qué no te vacunas? Como si aquí yo sé que todo está como... te estoy, estoy tocando fibras, estoy tocando fibras. Claro. Sí, es porque, decir, porque lo tenemos muy internalizado. Entonces, la lucha que hay que dar, pues va a ser muy dolorosa. Y, y, y adentro de la familia también será dolorosa. Porque somos muy modernos al interior. Porque nos han vencido en ese ámbito, o sea, en ese ámbito ideal, o sea, la ciencia moderna se impuso justamente inferiorizando todos los otros modos de comprender la ciencia y la medicina, aunque la ciencia moderna aprendió de todas esas. Y sigue, porque continuamente le sigue robando cancha y se da cuenta que una hierba es buena para tal cosa y mete todos sus arsenales a investigar eso hasta que sacan un producto moderno que dice, ah, miren qué maravilla que este, tal planta había tenido estas propiedades. Y la ciencia moderna pues, se lo subsume, ¿no? Entonces es un sistema que ha aprendido justamente como a, a posicionarse. Y hasta, hasta podemos... Nosotros empezamos a palpar cuando, cuando pensamos en el mismo concepto. Cuando yo les digo, a ver, ¿qué, qué piensas? Probablemente dice ahí está muy moderno. ¿Qué piensas? ¿Qué es bueno? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es racional? ¿Qué es universal? ¿Qué es mejor? ¿Qué es, no? O sea, trae una carga valorativa fuertísima que arrasca. Y arrastra al mismo tiempo que inferioriza todo lo demás. Porque entonces, si esto es moderno, ¿qué es lo atrasado Los pueblos originarios, ¿no? O sea, las tradiciones, ¿no? El pueblo, o sea... Y aquí ya pues, nos empieza a mover porque, porque, porque nos vamos viendo que estamos más bien del lado atrasado. Pues no, queremos ser modernos. Entonces, es una trampa continua. O sea, la cuestión de, de, de trabajar la subjetividad es muy importante. O sea, porque tenemos que empezar como a cortar todos esos hilos que nos unen a la modernidad. Y empezar a poner todo en su real dimensión. ¿Cómo se pone en su real dimensión? Viendo hacia dónde conduce un cierto tipo de vida. Para que todos pudiéramos tener la vida que tiene, que les gusta. Bill Gates, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Sería posible? Pues no Que millones de no mil Bill Gates. O sea, millones de gente que estuviera más bien en un proceso de pauperización. Es decir, no es para todos. Este sistema no es para todos. Este sistema conlleva necesariamente que algunos están arriba y que otros están abajo. Y muy pocos son los que están arriba. Entonces es una batalla perdida. Porque si todos vamos a aspirar a eso, ¿qué va a pasar? En realidad es como si nos tuvieran como una rata dando vueltas en uno de estos círculos que al, al infinito. Porque no vamos a llegar nunca a, a cumplir con todas esas expectativas y con todo ese nivel de vida. Es imposible. Prácticamente es imposible. Entonces, si vemos así como la cara completa O sea, si vemos que para tener un Bill Gates, ¿no? Tienes que tener un montón de gente que no tiene Porque ahora además está comprando no sé cuántas miles y miles de hectáreas Que ya es uno de los terratenientes así O sea, se está apoderando del mundo, está comprando la tierra La tierra, la tierra cultivable, la tierra para comer Una persona. ¿Y eso qué significa? Significa que otros miles, millones no tienen. Ese es, ese es ver la cara completa del capitalismo. O sea, no solamente ver el lado exitoso, lo que puede ser, sino más bien lo que implica. Y aquí Juan José Bautista decía siempre, ¿quieres ser moderno? Búscate a quien domina. Sí, porque es un, es un proyecto de dominación. Entonces, si le vas a entrar, pues al menos tienes que saber a qué le estás entrando. Y si no le quieres entrar, entonces tenemos que repensar qué es lo que vamos a construir. Y esto sí entre todos, y esto sí con eh, conciencia de, de lo que se tiene de lo posible. O sea, eso es otro el camino. Entonces, los nuevos sujetos emergentes. Hay muchos sujetos emergentes. Pero aquí creo que lo importante es que estos sujetos que vayan emergiendo no tengan conciencia social. Porque si tienen conciencia social, quiere decir que tienen conciencia moderna. Si tienen conciencia moderna, tienen conciencia burguesa. Y entonces van a estar pues, atendiendo sus propias reivindicaciones pero estamos viviendo un momento histórico tal, o sea, de tal crisis, que ya las reivindicaciones parciales tenemos que empezar a superarlas. Porque la lucha ya es por la vida. Ya no es porque no tengo agua en mi, en mi comunidad. Es porque no hay agua en el mundo Que alcance para este sistema de muerte Entonces Se trata como de que hagamos Crecer esas reivindicaciones Y que empecemos a ver Ahora sí el problema En toda su dimensión No ver el problema en mi rancho En mi rancho empieza el problema Pero muy rápidamente Me tengo que dar cuenta Que así como mi rancho Es el mundo entero que hay muchos otros que están también en esa lucha y que tenemos que irnos hermanando. Y por eso los nuevos sujetos emergentes tienen que ser aquellos que vayan ampliando sus posibilidades de lucha, de solidaridad, de vinculación, porque tenemos que ir siendo cada vez más comunitarios en ese sentido, más solidarios con nosotros con los otros compañeros, con los otros movimientos. Y yo creo que aquí quienes nos dan realmente una lección de vida de lo que significa la lucha y la lucha en serio, son los pueblos originarios. Porque son los únicos que tienen una lucha que no es social. Es una lucha por la vida. Y aquí hay que abrir como los, los oídos del discípulo y empezar a escuchar, porque tienen mucho que enseñar. No digo que los, los pueblos originarios sean perfectos, estamos todos en medio de la contradicción y el proyecto de la modernidad también ha penetrado los pueblos originarios. Pero de todo, es lo más crítico y es lo más radical. creo que tenemos que ir como justamente a apostar a, a, a defender esos procesos y aprender de la resistencia histórica que han llevado adelante que son 500 años de fidelidad a un proyecto de vida y yo creo que el punto eh, digamos, más crítico, el punto medular de esta lucha, es la comprensión de la naturaleza común. Y eso es algo que en general hemos perdido por la modernidad. La modernidad con su proyecto científico tuvo que cosificar a la naturaleza. La naturaleza es el primer objeto de la ciencia Si es objeto es cosa Y si es cosa Me puedo apropiar de ella Y ahí empieza pues Toda la filosofía del derecho Propia del capitalismo Si yo no cedo eso Si la naturaleza es madre Y yo soy hijo el otro día nada. Y eso me proyecta completamente de otra manera, en la política, en la educación, en todo. Entonces yo creo que la nueva subjetividad que hay que ir trabajando es la subjetividad Comunitaria Y aquí hay una cita que yo leí No sé si fue en, en estos videos ¿no? Pero bueno, hay una cita que justamente yo leí de Marx que Es una cita pero maravillosa En donde él dice eh, Es un escrito de juventud O sea, antes de que escribiera el Capital Ni nada Y que dice La esencia del ser humano Es la comunidad y en el trabajo si Yo me gozo de dos maneras En el trabajo comunitario En el trabajo verdaderamente humano Me gozo porque Me reconozco en la obra ¿no? O sea, trabajo y produzco Y produzco algo Y veo algo, ¿no? Y me desarrollo, desarrollo mis capacidades Mis habilidades O sea, hay un crecimiento humano Pero hay otro gozo Que es el poder ser mediación de otros, ser El que yo pueda ofrecer mi vida y poner en las manos del otro un producto que le sirva también para reproducir su vida. Dice, eso es lo más sublime que podemos vivir como seres humanos en el trabajo que realmente humaniza y hace crecer. Y ese es trabajo común. Y Dussel dice, todos tenemos un ombligo, ¿no? Todos venimos de alguien Pero nos olvidamos Porque la modernidad nos dijo que éramos individuos Pero no somos individuos en esencia Somos comunidad Y esa comunidad es la que tenemos que actualizar en nuestra mente O sea, tenemos que hacer crecer nuestra mente para llegar ahí a esa conciencia y encarnar esa subjetividad. Y por eso vale la pena recordar que la vida, de la cual todos somos parte, es una. La vida un día nació a la vida. Una célula, una célula nació a la vida. Y de ahí venimos todos. Esas células se han ido complejizando ¿no? Desarrollando Dividiendo Pero es una Y además que en el ser humano Se hizo una vida consciente O sea, la naturaleza no está en otra parte La naturaleza ni siquiera está enfrente de nosotros La naturaleza somos nosotros Somos esa naturaleza consciente responsable, autorresponsable ¿de qué? de la tierra y esa naturaleza es comunitaria se dona a cada momento se dona Aún cuando nos morimos nos donamos otra vez a la tierra y seguimos reproduciendo la naturaleza entonces no hay mucho para dónde hacerse, es comunidad, ese es el camino. Que cuesta, sí, que, que todo el tiempo vemos eh, a nuestros ojos individuos, sí, pero tenemos que empezar como a rascarnos esa mirada y aprender a ver comunidad y aprender a actuar en comunidad y aprender a consensuar en comunidad y aprender a, a vivir en comunidad. Entonces, los nuevos sujetos emergentes tienen esa tarea. ¿Tenemos? Muy bien. Este, bueno, tenía, la tercera pregunta era relacionada justamente de la modernidad con la concepción de comunidad. No sé si quisieras precisar algo más o con lo que ya hablaste pues, es suficiente. Entonces. Eso, y luego para dar paso a la reacción de eso, y luego ver si hay algunas este, preguntas también. Pero claro. ahí, no sé. Sí, no, yo creo que bueno, la modernidad se podría hablar muchísimo. Eh, y sobre todo porque, como dicen luego los religiosos, ¿no? Dios está tan cerca de ti que por eso no lo ves. Está bien. La modernidad eh, pasa algo así Se ha vuelto sentido común Entonces lo tenemos en la boca poder. Y por eso es difícil es, es un poco como esta película Que a lo mejor muchos de ustedes vieron Que se llama Matrix ¿no? En donde uno está metido en una realidad Y uno no se da cuenta Que puede despertar de ahí pero sí se puede despertar. Sí se puede despertar. Es decir, este mundo en el que todo el tiempo nos repiten como de la mía, que está lleno de gente egoísta, que está lleno de gente que busca su propio interés, es, existe. Pero no es la realidad. Lo único que hay. Esa es la realidad de la modernidad. Porque, como dijimos, antes de eso, somos comunidad. Y eso lo tenemos, pero cifrado en nuestra carne. O sea, no hay vuelta de O sea, somos comunidad del principio. Y si a cada uno de ustedes su madre no lo hubiese tenido en brazos, y no lo hubiese sostenido, y no lo hubiese medianamente amado, porque bueno, todos tenemos de todos modos un montón de carencias, pero si no tuviéramos ese mínimo de humanidad, no estaríamos aquí. Así que eso de que el ser humano es malo por naturaleza, no, si fuese así ya nos hubiéramos muerto todos. Porque hay millones de madres que están sosteniendo a sus hijos, y de padres. Eso, eso sí es, es real Pero eso no se ve Y no se ve, ¿por qué? Porque se nos repite todo el tiempo lo otro Entonces vamos creciendo y vamos pensando que la realidad de la modernidad Que nos pinta la modernidad que ya ni siquiera nos dice modernidad O sea, yo se los estoy diciendo aquí Pero cuando uno sale a la calle nadie no la modernidad no, no es que ves espectacular es la modernidad, todo es modernidad, como no, justamente nadie habla de eso. Es como lo de hoy, ¿no? O sea, cuando quiere establecer un joven, ¿no? Una relación con, otro, con una muchacha, este, se quieren poner de acuerdo, pero los dos están asustados en desconfianza porque saben que el otro también busca su propio interés y eso es una lucha. No se meten al amor así siendo. Me, me, me, me aviento, ¿no? Me aviento porque sé que me vas a cachar. No, me, me, me meto, pero con un montón de miedo. ¿Y ¿Cuál es ese miedo? Ese miedo que nos tiene asustados unos con otros y que es el miedo justamente que permite que todos nos volvamos hacia... Que no nos pongamos al servicio Porque puede el otro que nosotros, Yo me pongo al servicio y el otro me agarre Y me quiera la basura Entonces mejor me guardo ¿no? Esa es la desconfianza Así que políticamente Dentro de nuestros movimientos Tenemos que trabajar muy fuerte La confianza Esa es la base La confianza, la solidaridad porque entonces me dejo caer porque sé que el otro me va a cansar. y que sé que cuando yo caiga el otro va a agarrar y va a seguir y entonces tiene sentido tiene sentido la vida tiene sentido lo que hago y eso nada más lo tenemos que hacer entre todos no lo puede hacer uno y por eso la transformación pues viene también en Pero para poder hacerla Tenemos que despertar de este sueño De esta pesadilla Más bien, no es sueño, de esta pesadilla De esta pesadilla que nos dice Que tenemos que salir a la calle A, a enfrentarnos ¿no? Con todos los otros que nos vienen en contra Que estoy además en una lucha laboral Para alcanzar una idea de vida Que nunca voy a lograr una expectativa de belleza que nunca voy a lograr, y entonces estoy siempre en ese estado de, de apocamiento y es justamente lo que nos tiene paralizados, inmovilizados o desmovilizados políticamente y que no nos permite como salir a la calle y comprometernos. Y ahora los jóvenes también se quieren casar, nadie se quiere comprometer. Pero el compromiso es, es la base de todo. Porque es poner la vida entera en la mano de otro. Es decir, sí, estoy aquí, soy vulnerable a ti. Prometer. Y eso da una fuerza, da una potencia ingresas entonces el trabajo que tenemos que hacer contra este sentido común de la modernidad es muy profundo porque además tiene muchos años entonces nos iremos cachando todavía como ciertos lastres que vamos guardando pero yo creo que no hay otro camino Mil de opinión, que el comprometernos, el que el encontrarnos, que el establecer relaciones verdaderamente humanas, con todas las limitaciones, con la aceptación y con la humildad, pero así, caminando. Gracias, Katia. Realmente <coughs> ha sido interesante y yo no quisiera como, nada más entonces yo le quiero dejar la palabra a mi compañero Juan Antonio para que él nos haga un comentario breve y luego pasaríamos entonces a, a hacer eh, el primer momento quisiera que se hicieran preguntas Después de las preguntas y las respuestas que nos haga Katia, entonces pasaríamos ya a comentarios y vamos a ir cerrando la actividad después de los comentarios. Entonces, por favor. Bueno, muchas gracias, Neta. Buenas tardes a todos y todas. Un privilegio estar aquí contigo, Katia, y al Comité de Desarrollo Campesino. Bueno, pues en primer lugar decir de que eh, extraordinaria tu, tu presentación, Katia. Un saludo también eh, al presidente José Manuel López Obrador, al que seguimos en toda su trayectoria y en esa lucha precisamente por darle un nuevo significado a todos estos procesos políticos y comunitarios, como tú bien dices. Pues yo no me voy a permitir ni, ni parafrasear ni hacer una nueva locución de lo que tú ya has dicho. Únicamente la compañera Katia aquí en, en primer lugar... ...ha aludido a aquellos clásicos de la, del marxismo... ...partiendo del mismo autor, Carlos Marx... ...pero también hace, haciendo un traslado... ...a través de las diferentes escuelas de pensamiento... ...tanto europeas como latinoamericanas, ¿verdad? Recordemos que autores como Mariátegui, por ejemplo... ...Aníbal Quijano... Eh, ...toda la tradición marxista mexicana... La, ...los teóricos de la dependencia... ...pues precisamente están inspirados en ese sentimiento y en ese pensamiento crítico y en esa búsqueda por la comprensión de la realidad concreta a partir de ciertos eh, conceptos y metodologías que sin duda tuvieron un lugar y un tiempo en esa concepción del siglo XX, una concepción de metarrelatos, el socialismo, el capitalismo, los grandes pensadores, los procesos civilizatorios, pero que sin duda tienen su fundamento en ese, en ese proyecto moderno que surge para el caso de América Latina en el proceso de colonización sobre los pueblos de la América Latina. Ahí es donde surge esa precisamente, y lo menciona Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista, cuando analiza que en esos primeros procesos la apropiación del capital a través de la relación entre la apropiación del trabajo y de los recursos o bienes naturales era la esencia de ese proyecto civilizatorio, que sin duda en el siglo XIX, pues perfila hacia un nuevo desarrollo científico y técnico y que nos llevan a tener esa concepción que tenemos actualmente acerca de lo que significa desarrollo o modernidad. Por eso tú bien planteas que el desafío no es buscar esa modernidad ni, no, ni ese desarrollo, sino ese buen vivir. Es una lucha por la vida en la cual los movimientos, los nuevos sujetos sociales, particularmente los pueblos indígenas, son los que están llamados a enarbolar esas banderas de lucha. Sin embargo, cuando se habla de lo comunitario, interpreto yo también que estamos hablando del barrio, de la colonia, ¿verdad?, de la aldea del caserío, Es decir, esa conjunción entre campo y ciudad, porque muy bien tú decías, esa concepción entre lo moderno y arcaico, entre lo rural y lo urbano, entre el pensamiento eh, moderno y el pensamiento tradicional, es algo que tiene que romperse en este nuevo pensamiento marxista del siglo XXI y para ello, pues sin duda se hace el llamado a romper con esas subjetividades y, y cuando Katia eh, se refiere a las subjetividades y trasladadas a la problemática guatemalteca, hablemos en concreto del racismo ¿no? y que está en la esencia de ese proyecto capitalista y moderno que es el sustento de ese modelo de explotación de apropiación de lo ajeno de ese modelo que busca excluir a las grandes mayorías y únicamente incorporarse algunos, algunos cuantos. Pero sin duda, este siglo XXI es un llamado a la construcción y a, y a la de esos nuevos relatos, de los relatos de la comunidad, del barrio, de las luchas de la universidad, de las resistencias. Esos son, nuevos, esos son los nuevos relatos que es necesario resignificar para darle un sentido a lo que Marx planteaba como la construcción de un nuevo mundo y de nuevos sujetos políticos. Desde esta perspectiva, indudablemente, los pueblos indígenas, los pueblos mayas, tienen y los pueblos de Ayayala, tienen eh, toda una tradición de escuchar, de la, tra la tradición de transmitir de generación en generación, esos conocimientos no necesariamente fundamentados en esa ciencia liberal fundada en el siglo XIX, sino que por el contrario está fundamentado en la tradición, en la oralidad, en la experiencia y en esa búsqueda por el nuevo, por el buen vivir. Para finalizar eh, esta, estas breves palabras, a mí me caería la duda de todo este proceso, qué papel juega el Estado en la construcción de esos nuevos sujetos políticos para el siglo XXI. Únicamente, muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Este, la idea era que eh, también provocaras eh, algunas este, reacciones en los compañeros que han asistido a esta actividad. En ese sentido, yo quisiera que mientras Katia descansa un momento, este, que... Eh, ustedes compañeras y compañeros hicieran las preguntas que eh, les han inquietado y que este, pudieran plantearlas eh, en este primer eh, digamos eh, momento vamos a hacer solo preguntas, que no sean comentarios porque los comentarios los vamos a dejar para el final, por favor entonces si hay algunas preguntas por favor levanta su mano y vamos a ir ordenando este, la conversación a ver, me pidió la palabra este, acá, compañero Víctor, compañero Minor y el compañero, ¿cuál es tu nombre? Edgar. Edgar y después Jorge. Entonces, Víctor, Minor, Edgar y Jorge. Por favor, Víctor. ¿Cómo me la <risa> ayuda ahí bueno, el capitalismo es un sistema de la van a hacer. Pero me cae planteado, bueno, el capitalismo no es un sistema económico. ¿no? Es un tradicionalmente ve el capitalismo como un sistema económico. Entonces, de pronto digo, eh, me causa un encontronazo eh, Porque nosotros venimos en lucha y hablamos y. Nosotros no queremos el sistema económico, ¿verdad? porque es el causante de toda la desgracia que tenemos como sociedad. Y planteamos buscar, la búsqueda de un modelo de sistema diferente. ¿verdad? Y en el caso del MRP hablamos del buen vivir. Entonces, este, entonces me causó, entonces, si pudieras ampliar más algunos aspectos sobre eso, quiero entender tener qué, entonces el sistema es que... que capitalismo no se ve como un sistema económico y durante años ya le digo pensando que ¿no? el sistema económico capitalista es el capitalista de de ahora entonces, como, claro, o sea, hay que entonces hay que pensar ¿no? hay que soñar más allá de lo ¿no? que se si pudiera saber más en este Este, vamos a hacer la ronda de preguntas y después eh, pasamos a las respuestas. Compañero Maynard, por favor. Muchas gracias, Katia. Gracias, Nefta, por darme el uso de la palabra. Eh, a, a veces cuesta formular una pregunta sin hacer un contexto. Me voy a tratar de ser breve porque eh, Nefta nos ha orientado cómo debe ser la, la cuestión en este momento solo una vez mencionaste la palabra solidaridad en todo tu discurso, grande efectivamente yo estoy impactado en, en esas nuevas formas por ejemplo en tu discurso se dijo que teníamos que construir una nueva realidad del sujeto individual me, me, me dejó paralizado pero luego fui comprendiendo cómo. Te escribiste que esta modernidad nos ha puesto eh, en los constructos teóricos que se asientan en nuestra mente para entender y aceptar todo este capitalismo que nos tiene conmigo. Pero luego fuiste diciendo que nosotros tenemos que construir una nueva ligazón con la comunidad, a lo mejor para desarrollar el buen vivir o para el vivir sabroso en la mente de nuestra compañera vicepresidenta colombiana, atado a esas formas con las que la comunidad ha podido enfrentar tantos modos de producción que se le vienen encima, ya no digamos el capitalismo. En la construcción de ese nuevo sujeto, de ese nuevo individuo, lo que tú nos estás planteando es que debemos... Mejorar nuestros niveles de solidaridad, esa es la pregunta. Muy bien, gracias, Mario. Por favor, compañero. Sí, gracias. Yo solo una pregunta. ¿Caché, no te ubicaría usted al movimiento más de Bolivia? ¿En una modernidad o en un sistema comunitario? Obviamente, conociendo solo a través de noticias de lo que está sucediendo. Gracias, compañero. Por favor. ¿Cómo entender hoy al del siglo eh, las clases sociales y, la y, su poder. El de y la el Gracias, Luis. Y cerramos ahí para que pasen después a hacer. Eh, gracias. Entiendo yo que hay una velocidad en el conocimiento que estamos tratando de interpretar de 1850 a esta fecha, es decir, en muy poco tiempo. Los eh, pues planteamientos controversiales, contradictorios y muchos aciertos de todo lo que se ha dicho ha sido un tiempo muy corto para su análisis. Y ahí está ese enfoque eh, economicista del que todos hablamos cuando hablamos de Marx. Es decir, eso nos conduce a un tema ideológico. Y ese tema ideológico nos dice lo que ya hemos escuchado. pero ahí está a la parte del sistema o modo de producción económico todo el análisis de superestructura que ha formulado es correcto es, es decir lo que estamos tratando de desarrollar ahora esto es pensamiento pues no hemos tenido oportunidad de analizarlo y solo nos, nos dedicamos al aspecto económico no sé si podría volver la pregunta como... precisar la pregunta por favor ya. Eh, como no hay necesidad de hacer ahora toda la argumentación tenemos el sistema económico modo de producción y su representación ideológica en todos, que es una superestructura, pero no hemos tenido el tiempo, la sociedad de su análisis, ¿es correcto eso? ¿o estamos hasta ahorita empezando a desarrollar ese nuevo análisis? entonces este, por favor la última pregunta y para dar paso a las respuestas. Sí, bueno, sobre todo que eh, mencionaba un poco que el socialismo es el dominio de la naturaleza y me quedó un poco la duda de eso. De, o sea, no lo digo claramente, pero la explicación era que eso era algo malo, pero no entiendo bien por qué podría ser algo malo, porque dominación no necesariamente tiene que ser destrucción, ¿verdad? Si no podría. Ser la forma más adecuada o sea, entenderlo para poder hacerlo bien, no se puede hacer tampoco sin entenderlo. Entonces, Muy bien, gracias. Este, vamos a dar respuesta a las preguntas y la compañera Katia va a dar respuesta. Y luego este, vamos a hacer otro bloque de preguntas. Y si ya no hay muchas preguntas, entonces hacemos los comentarios para ir cerrando la actividad por favor, Katia sí. bueno, primero me gustaría pues, al menos brevemente comentar lo, ¿Con lo que comentaba Juan Antonio sobre el Estado porque me parece una pregunta muy importante eh, y además creo que en, en la situación en la que estamos, no podemos darle la vuelta o sea, tenemos que entrar al tema Creo que, eh, por una parte, el Estado que conocemos hoy es un Estado que también está en crisis. Porque el Estado que conocemos hoy es fruto de la modernidad. O sea, es El Estado moderno, el Estado nación, el Estado que finalmente eh, se impone por sobre una cantidad de naciones que se, conjunt, se conjugan en un territorio, y que se define pues, un modo de organizarse, de, de, de legislar, de comprender el, el espacio, de comprender la reproducción de la vida. Y al final se informa. ¿no? O sea, creo que este estado también está en crisis. Entonces, de alguna manera, el reto que tenemos nosotros por delante es construir estados a imagen y semejanza de los pueblos. Y es lo que no se ha hecho y no se ha hecho sobre todo en nuestros territorios porque en nuestros territorios lo que pasó fue que eh, nuestras constituciones y nuestras instituciones se construyeron a imagen y semejanza de otros países ¿Sí? copia y calca de las instituciones españolas Después un poco también las norteamericanas y así. O sea, hemos estado en una posición colonial que finalmente nunca nos ha dado la oportunidad realmente de llevar a cabo un proceso de toma de conciencia de las necesidades que tenemos como pueblo para poder producir las instituciones que requerimos para satisfacerlas. Entonces, este es todavía un tema pendiente. Y aquí yo solamente como sugiero, este, o sea, puntualizo como este tema, porque creo que nos daría muchísimo para, para discutir. Pero creo que lo que sí se está empezando a hacer, y de alguna manera creo que Venezuela es un gran referente en este sentido. Chávez entendió que lo que tenía que hacer con el Estado era una, una tarea imposible, ¿no? O sea, porque la, la misma institución era la trampa para, la, para llevar a cabo la revolución. Y es lo que nos está pasando en los gobiernos progresistas. O sea, ya nuevos los gobiernos, pero ya está todo, o sea, ya, está, ya está puesto el tablero, ya están puestas las reglas, las leyes, y sobre eso, pues hay poco margen de maniobra para poder llevar a cabo transformaciones. Y precisamente se ha hecho así para poder garantizar la reproducción del mismo sistema. O sea, es, es, es junto con pegado, ¿no? O sea, la, la derecha no pierde nada más. Sí, la derecha pierde, pero poniendo como todo el entramado para que sea quien llegue tema sigue avanzando, ¿no? Como inercia. Entonces desarmar todo esto va a costar trabajo, pero es algo que también hay que, hay que emprender. Es decir, es como imagínense la dificultad, o sea, de ir arreglando un carro pero mientras va en marcha. O sea, es el tema. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Pues, muy, está muy complejo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, eh, Chávez lo que empezó a hacer fue que dijo, bueno, yo voy a seguir aquí con el Estado, pero voy a empezar a impulsar el poder popular. Y entonces el poder popular es que vaya trabajando, empezar a impulsar las comunas, que tengan todo un estatuto también, una ley y todo, y que después, pues finalmente las comunas vayan reemplazando este Estado moderno liberal, entonces, pues es, es algo que, que tomar a tiempo, tiempo ¿no? porque es igual ¿no? no es simplemente como cambiar las leyes cambiar las estructuras hay que cambiar la mentalidad de las personas porque estamos también muy acostumbrados a que sea el Estado quien eh, facilite todas las, las condiciones para la reproducción de la vida y aquí más bien se trata de que participes también digas cómo tiene que hacer Había, por ejemplo, un programa Que a mí me parecía muy interesante Del gobierno en Venezuela Que llegaban a la comunidad y decían A ver Pues haz un diagnóstico de la realidad O sea, como comunidad ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Pero más aún ¿Qué necesitas para resolverlo? Entonces las comunidades eran eh, Retadas no solamente decir, no tengo luz, resuélveme. Dices, no, no, no, no. No tienes luz. ¿Qué necesitas para tener luz? ¿Cuántos cables necesitas para tener luz? ¿Desde dónde la vas a traer? Entonces, ¿eso qué genera? Genera discusión, genera participación, genera producción de conocimiento, no, porque la gente tiene que poner a estudiar. ¿Cómo voy a resolver el problema en concreto? No es simplemente decir, tengo tal problema. No, es decir, que, a ver, ¿cómo te vas a mover para poder resolverlo? Entonces pues llegaba el gobierno y decía, aquí está todo lo que me pediste. Y si faltó, uy, si faltó algo, pues es, es también responsabilidad tuya. ¿no? Entonces las comunidades.